La Feria del Libro de San Pedro Alcántara finalizará el 19 de julio. Para ojear los libros habrá que utilizar geles hidroalcohólicos y mascarillas para las actividades previstas. La Feria del Libro de San Pedro Alcántara arrancó el viernes con el pregón del ex vicepresidente del patronal de empresarios y licenciado en económicas y teología Félix del barrio Petraranga. ...las actividades se celebrarán en horario matinal de 11 a 2... excepto el domingo que será de 12 a 2... ...y de 7 a 10 y media de la noche... ...bueno pues ya se da por inaugurada la Feria del Libro... ...aquí en San Pedro de Alcántara... ...nos habla Artín Talcárdez, Javier García... Oh, ...Javier, buenas tardes... ...muy buenas, ¿cómo estáis? Pues ...estamos encantados, sí. bueno, Feria del Libro... ...con lo cual la cultura... ...sí, que, sí. Que... Pensad, pues, estamos, estamos encantados, estamos ilusionados... ...porque el primer acto que realmente hacemos... ...después de haber sufrido estos meses de, de pandemia y de confinamiento... ...y contentos por ver el Marqués del Duero con mucha gente... ...mucho movimiento... ...y también bueno pues de aquí transmitir nuestro apoyo a los libreros... ...de San Pedro de Alcántara y de Marbella... ...que acuden a, a estos stands... ...y sobre todo intentando bueno pues que tengan un buen volumen de venta... ...animar a los vecinos de San Pedro y Marbella... ...a visitar la Feria del Libro... ...y aprovechando eso visitar el Boulevard... Nuestra, ...nuestro Marqués del Duero, la Plaza de la Iglesia... ...y tantas calles comerciales que tenemos... ...y decir que, que lógicamente... Eh, ...queremos celebrar la Feria del Libro... ...desde el día 3 al día 19... ...pero a su vez también lo pedimos responsabilidad individual... ...responsabilidad colectiva, como vais vosotros... ...con mucha prudencia, con las medidas de distanciamiento social... ...porque no podemos bajar la guardia... ...lógicamente tenemos que generar actividad económica... Tenemos que generar ilusión, pero a su vez también tener mucha responsabilidad pues de cara a no volver a repetir la pesadilla que hemos sufrido en los últimos meses. Eh, ¿Algún libro que te gustaría leer o que estuviera leyendo? Que podíamos... eh, sí, yo voy a empezar a releer un libro que ya leí, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, y voy a volver a, le voy a, volver a leerlo en honor a, a un escritor... ...maravilloso, que ha desaparecido recientemente... ...y que a aquellos que no lo han leído yo les recomiendo pues que... que lean La sombra del viento de, de Carlos Zafón ...porque realmente lo que demuestra es la pasión por la lectura... ...y en estos meses de confinamiento... ...pues también ha sido un refugio, ha sido un refugio para muchas personas... ...que lógicamente se han visto obligadas a estar confinadas... ...y que también ha sido, eh, podemos decir, ha rivalizado con los... ...con los canales de Netflix, HBO... ...y tanto, tanta serie, ¿no?... ...y tanta serie y tanto audiovisual... ...yo creo que la lectura... ...es algo que tenemos que intentar entre todos... ...proteger y sobre todo apoyar. Hasta el día 19... ...del, del sí, mañana y tarde... ...del 3 al 19 de julio... ...y como decíamos, será... ...inicialmente en San Pedro y posteriormente... ...en Marbella... ...y lógicamente... Es muy importante que recalquemos el hecho de que es el primer acto eh, cultural, el primer acto, podemos decir, del área tanto de fiesta como de cultura que realizamos, porque queremos ir con actos pequeños, no actos multitudinarios, y sobre todo pues buscando el hecho de reencontrarnos con nuestros vecinos, con nuestros vecinos y sobre todo transmitir ilusión y esperanza que en estos tiempos que corren yo creo que es necesario. Gracias a vosotros por estar siempre aquí. Hablamos ahora con el señor José Antonio, que es el de Cultura, que siempre nos atiende. Se han presentado muchos libros aquí en San Pedro, hemos estado ahí. Y la verdad es que fomentar la cultura es algo que realmente nos nutre. Y, y bueno, y nos llega la idea que se haya abierto una vez en San Pedro, de, después de la pandemia, que todavía no sabíamos si se iba a abrir, si no se iba a hacer la Feria de Libro, pero al final aquí lo tenemos que Sí, hasta el último momento la verdad es que hemos estado muy dubitativos, si se iba a hacer, si no se iba a hacer. ...la administración también tiene sus tiempos... ...y hay que saber... Eh, ...y hay que actuar con previsión... ...pero bueno, se ha hecho un esfuerzo a última hora... ...porque entendíamos que bueno, esa, esa nueva normalidad pues... ...pues tenía que imponerse... ...y que poco a poco pues la gente disfrute... ...de lo que es un evento ya con muchas ediciones... ...en San Pedro Alcántara, un evento con mucha tradición... ...y que al fin y al cabo lo que se hace es un fomento de la lectura... ...ayudamos también a los libreros locales... ...que también lo han pasado más, como el resto de los comercios... Y bueno, eh, también por parte del ayuntamiento, no solamente con los stands, sino con una serie de actividades que se van a desarrollar en la propia Feria del Libro, cuentacuentos, talleres de manualidades, encuentros literarios, etcétera Pues apostamos, apostamos, como no podía ser de otra manera, porque bien sabes que estamos volcados con todo lo que es el tema de la cultura y la juventud, apostamos por esta Feria del Libro y por todos esos eventos que dinamicen un poco la calle, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que tiene que haber... ...pues unas medidas de seguridad sanitaria... ...que ya todos conocemos... ...mascarilla, distancia social, gel, etcétera, etcétera. ¿Algún libro que recomendarías? ¿Algún libro que recomendaría? ¿Cuál no está leyendo? ¿Está leyendo ahora? Tengo muchos abiertos y ninguno sin terminar... ...tengo, ahora estoy, bueno, prácticamente terminado... ...tengo... ...tengo... Eh, ...te iba a decir de Germán Gese, el Lobo Estepario... Y está prácticamente terminado... ...lo empecé en la cuarentena... ...pero bueno, como en la cuarentena se ha seguido trabajando... ...al final tampoco me ha dado tiempo a terminarlo... ...tengo luego este pario abierto... ...tengo por ahí... Eh, ...Felipe II y el Mediterráneo de, de Brodel... ...que es un historiador francés... ...pero esos son dos tomos... ...y esos los cojo de vez en cuando... ...yo creo que, no sé, algún, tal vez cuando me jubile lo termine... ...pero bueno, fue un libro emblemático en su momento... ...y, y alguno más hay por ahí... Eh, ...soy mucho de tener muchos libros... ...y de ir cogiéndolo y soltándolo y tal... ...a veces los termino... ...acabo terminándolo... ...pero ahora mismo me veo en la vorágine del trabajo... ...y sobre todo que hay que hacer muchas cosas... ...y no me da la verdad, desgraciadamente... ...todo el tiempo que yo quisiera para poder, para poder leer". Bueno, las, las, los propios están, han traído, van a traer escritores locales o escritores de la zona para poder firmar libros, esa es, digamos, su parte y nuestra parte es el tema de, la, de las actividades propias que nosotros programamos, que como te comentaba, bueno, pues taller de manualidades, cuentacuentos, eh, una charla en cuento literaria de un poeta local con el premio Hiperión uh, de Poesía, en fin, yo, yo creo que va a estar animada y que va a haber una serie de actos donde vamos a informar a través de las redes sociales, claro. Un placer. Hablamos ahora con el señor Félix del Barrio, que es vecino de San Pedro, escritor, pregonero. Bueno, la verdad es que es, eh, este señor, eh, una biblioteca, nos puede hablar de muchas cosas y siempre es interesante eh, pues, hablar con personas tan cultas. Muy buenas tardes y un placer. Muy buenas poder tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo ha sido pregonero también? De... Soy sí, pregonero, sí, ahora. Ahora mismo voy a pregonar. ¿Se preparado para este pregón? No, es un tema, el del libro, que por necesidades de mis estudios en las universidades y tal y cual, he tenido que practicar. Y además tengo una infinita gratitud a la lectura, porque por independencia de haber aumentado mis conocimientos y tal y cual, eh, ha sido el vehículo en que yo he orientado mi, mi, mi evolución personal. Y he llegado a unas conclusiones tan positivas de felicidad... ...que tengo que agradecerlo a los libros... ...esa es la razón de que puedo hablar del libro... ...y por eso me han acogido. Eh, sí si me gustaría que recomendase... Um, ...un tipo de lectura... ...tanto una como para un público infantil... ...otra juvenil y otra ya más... Bueno, yo no solo tengo mucha experiencia... ...aunque tengo 11 hijos... ...y veintitantos tantos nietos... ...pero yo creo que eso está... ...hoy en día está tan bien difundido... ...se ha preparado libros... ...tan convenientes para los niños... ...cualquier librería está hoy mucho mejor... ...que en tiempos de cuando yo era niño... ...que eran unos libros que sí tenían aspectos infantiles... ...pero a veces tenían conocimientos que no me gustaban... ...estos son mucho más adaptados... ...hay más enseñanza de libros de infantiles, hay muchos... ...cualquier librería que pida usted un libro infantil... ...le van a aconsejar bien... ...yo de eso no tengo experiencia... ...tengo experiencia de, otra, de otros libros, claro... ...por ejemplo de filosofía... ...filosofía pues, pues he leído mucho... De, ...de economía porque tengo dos carreras... ...relacionadas con la economía... ...también he tenido que leer mucho... ...pero lo que más me ha gustado en mi vida... ...es leer libros de algo que suena muy difícil... ...antropología metafísica... ...que es el estudio del hombre... ...en sus aspectos metafísicos... ...el saber cuál es el, el sentido de la vida... ...por qué estamos aquí cuál creemos que estamos aquí, por qué, haber estudiado quién soy, ir al mundo interior, buscarte en el mundo interior cada uno, para tener lo que fundamentalmente creemos, que es la felicidad. Que hay que buscarla, está en el interior nuestro y a través de los libros puedes reconocerla y practicar después un tipo de vida pues que sea bondadoso, alegre, coger el sentido de vida y, de, y la alegría de vivir pues como un objetivo de la vida eso es lo que a mí me ha más influenciado bueno chicas jóvenes cultas que estudian se prepara lee y nos recomiendan además lectura vamos a ver cuáles son los libros más demandados los que se leen más y además yo creo que en esta pandemia se ha utilizado mucho también el libro en papel no en digital no maría que la conocemos hace años y hemos seguido su preparación eh, cultural y que nos Buenas tardes. Pues mira, ahora mismo justamente estamos delante de lo más vendido, ¿vale? Son los libritos estos que tenemos por aquí, tenemos bastantes ofertitas y la verdad que la gente está respondiendo bastante bien. Bastante bien. Como recomendación, Dolores Redondo, que la tenemos por aquí, se vende muy bien. Este libro se está vendiendo bastante, bastante bien. Y luego nosotros tenemos también la novedad que estos son autores de aquí, de Marbella. Entonces... Estamos trabajando con ellos y tenemos bastantes cositas sobre nuestra ciudad, nuestra, las calles de la calle Ancha, por ejemplo, de Iztán, de Pueblecito. Y la verdad es que está, está yendo bastante bien para ser el primer día. Me alegro que esta feria y, bueno, pues a fomentar la cultura. Pues sí, la verdad es que sí, que hace falta. Pues nada, un besito muy grande y gracias. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros estamos como niños con zapatos nuevos. ¿Por qué digo esto? Primero por contar con un pregonero como Félix, que realmente es una persona que ha vivido, vive por los libros. Su pasión es la lectura. Y lógicamente, a los que nos apasiona la lectura también es un motivo de satisfacción poder contar con este lujo como pregonero.